¿Qué tal amigos de Al Día? Nos encontramos desde la Comercial Castro Lugar donde en estos momentos pues, Están arribando las hermosas candidatas A reinas de El Cantón Quevedo Para ser parte de una actividad pues, Que se va a desarrollar el día de hoy Aquí ya contamos con la presencia De las hermosas candidatas Vamos a tratar de conversar con ellas previo A ver chicas, vamos a conversar previo A que arranque esta, esta actividad Vamos a conversar un ratito Nos encontramos... María del Cisne, Cedeño, Ancho María del Cisne, cuéntame cómo estás, cómo han sido estos recorridos. Bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, muy bien. Les cuento que estos recorridos han sido obviamente muy cansados, agotadísimos, sí, sí. pero gracias a Dios todo ha salido perfecto y hemos eh, tenido experiencias únicas y maravillosas. Okay, acá con... Hola, ¿qué tal? Soy Valdez Carrendón, candidata a Reina de Quevedo y represento a la empresa Agua Purísima del Páramo. Por supuesto, cada visita ha sido de mucho aprendizaje para cada una de nosotras Que sin duda nos va a servir como lección de vida Hola, ¿qué tal? Soy Dara Ailín Sánchez Ibarra y represento a la Policía Nacional experiencia durante Sí, siento que de cada recorrido hemos, hemos aprendido demasiado eh, Son experiencias bonitas que las vamos a recordar por siempre y me, enc me encantó todo, me encantó ¿Lista para esta corona? Lista okay. con... Hola, buenas tardes, mi nombre es Nazli Barros, tengo 19 años y tengo el gran honor de representar a la compañía de alquiler de vehículos Karen carts ¿Qué es lo que más te ha gustado de todos los días que han estado en la participación rumbo a la corona? La verdad, lo que más me ha gustado es visitar el proyecto infantil que tiene la Fundación Reina de Quevedo que se llama Pequeños Gigantes eh, siento que es eh, Bonito la acción que ellas están haciendo en ayudar a las madres solteras cuidando a los pequeños para que ellas puedan salir adelante Entonces es lo que más me ha gustado en todo este recorrido y obviamente las visitas que hemos hecho a cada auspiciante Y las bienvenidas que nos ha dado cada uno de ellos okay, muchas gracias amiga, vamos a avanzar pues acaban de arribar tres candidatas más, hola, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas tardes, les saluda Jennifer y Esenia Guerrayance Bueno, sobre todo las experiencias y el aprendizaje, que es muy lindo, y toda la trayectoria que hemos venido preparándonos, y bueno, superando cada reto. Me ha encantado todo ese tipo de, de acción. <ríe> claro que sí, muy lista. Muy buenas tardes, soy Yanela Irene Elitardo Litardo Bajaña, tengo 19 años de edad y represento al Club Náutico Quevedo. La visita al CBB al, sí, Pequeños Gigantes es una visita súper linda, los invito a todos para que vayan a ver estos niños maravillosos, el apoyo que tiene la Fundación en este proyecto es increíble, esa es la experiencia más linda que he tenido en todo este recorrido. Y llevarme con todas súper bien, eso es también fundamental. Hola, ¿qué tal? Soy Neidelin Alarcón, tengo 18 años y tengo el orgullo de representar a la empresa de productos biodegradables Don Kelly. Cuéntame de todos los recorridos que hay, ¿cuál es el que más te ha gustado? El que más me ha gustado y me ha llegado y me ha marcado ha sido la visita a los niños, al CDI. Es una experiencia maravillosa ver desde que uno va entrando el amor que uno puede respirar en ese ambiente en donde ellos están. Es algo maravilloso. Hoy también participaron de una feria ciudadana. Sí, claro, con la Policía Nacional. Buena una experiencia linda también compartir con ellos, ver una, un poco de su trabajo, todo lo que quieren organizar por cuidar más a la ciudad y, por, y al pueblo que Vedén. Lo que más te Claro, sí, muy lindo. Invita a la ciudadanía a la elección que será el viernes. Claro, los invito este viernes 16 de septiembre a las 8 de la noche a la que voy a la Expoferia, que será en la Cámara de Comercio. Muchas gracias. Gracias, amigo. Ellas son eh, las candidatas a Reina de Quevedo, están acá junto a nosotros. Y ellas están pues, participando ya este viernes para la corona de la nueva soberana de la ciudad del Río. Hoy se encuentran en las instalaciones de la Comercial Castro, lugar donde se va a realizar pues, un pequeño homenaje para ellas, pero grandísimo de corazón, con la finalidad pues, de que participen también de algunas actividades y se puedan hacer acreedoras a varios premios que la Comercial tiene para ella. Hoy se va a elegir también a la señorita, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver porque amigo todo puede pasar, hoy se va a elegir a la señorita Popularidad, a la señorita Popularidad que se va a elegir acá en la Comercial Castro y también se va a elegir a la señorita... Castel, esa cinta de Castel va a ser colocada pues, la noche de la elección de la nueva soberana este viernes 16 de septiembre en la Cámara de Comercio de Quevedo, lugar donde va a ser realizado lo que es la elección de la nueva soberana de la ciudad. Vamos a esperar unos minutos también que lleguen las demás personas que tienen que participar de este evento para poder conversar con ellos. Vamos a enseñarles todos los premios que se van a llevar. A ver, aquí está la cinta de señorita Popularidad. Que esa va a ser entregada hoy. Acá están los hermosos ramos de flores para todas las candidatas que han llegado. Y estas hermosas gorras también van a ser entregadas a cada una de ellas por parte de la marca Castel. Castel es la marca que representa en sí, que es propia de la comercial Castro. Entonces ellos hoy han realizado este evento como auspiciantes para poder pues también que las candidatas conozcan de cerca la marca, la marca Castel que tiene que ver mucho con los electrodomésticos, ahí está, que complementa tu vida, ese es el eslogan de Castel. Entonces ellos hoy han hecho esta actividad, aquí hay también otros obsequios, vamos a ver qué ay yo ya sé que es, es hermosísimo el obsequio que van a recibir las candidatas y esta es la cinta que se va a llevar también una de ellas, que es eh, de señorita Castel. La señorita Castel es la que va a representar a Comercial Castro como marca. Esta cinta que ustedes están viendo ahorita en pantalla va a ser entregada el próximo viernes 16 durante la elección de la nueva soberana. Y ya vemos también acá a los representantes de la Fundación Reina de Quevedo arribando hasta este lugar pues, para desarrollar la actividad correspondiente. También está aquí ya... Eh, don Juan Castro, propietario de esta importadora, con quien pues va a dar la bienvenida junto a las representantes de la Fundación Reina de Quevedo. Recordarles a todos ustedes que la elección de la nueva soberana del Cantón Quevedo se va a realizar este viernes 16 de septiembre en las instalaciones en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Quevedo, donde también pues, se va a inaugurar la Expo Quevedo 2022. Inicio de la actividad, conversemos un poco acerca de todo el recibimiento bonito que han tenido ustedes por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas. Sí, la verdad estamos súper contentas porque nuestros auspiciantes se han lucido. Definitivamente. En cada lugar que hemos estado, a cada lugar que hemos ido, nuestros auspiciantes han hecho todo para que nos sintamos como reinas y sobre todo sentirnos en casa. Es por eso que le queremos dar las gracias a todos los auspiciantes que en el transcurso de estas dos semanas de recorrido han atendido de la mejor manera. No solamente a Fundación Reina de Quevedo, sino también a nuestras candidatas, quienes ya son parte de nuestra querida Fundación. Agradecemos a cada uno de ellos, pero especialmente también le queremos dar las gracias hoy a nuestro auspiciante, eh, a los hermanos Castro, de Importadora Castro, quienes desde la ciudad de Santo Domingo hicieron pues, el nexo con nosotras para unirse a nuestro proyecto social CDI Pequeños Gigantes y el día de hoy pues estamos siendo recibidas con una bienvenida extraordinaria para cada una de nuestras candidatas y a nosotros quienes conformamos la directiva de Fundación Reina de Quevedo. ¿Y de qué instituciones han visitado ustedes hasta ahora? Bueno, el día de hoy estuvimos también en la Policía Nacional, ya que tenemos una representante de la Policía Nacional. Hicimos una actividad muy bonita, hubo hasta una feria en la cual las chicas disfrutaron muchísimo, eh, nos invitaron a un desayuno, las chicas también hicieron una actividad y participaron de lo que fue la formación de, en la mañana de cada uno de los miembros de la Policía Nacional. La verdad es que estamos muy agradecidas con cada uno de los auspiciantes que nos han invitado que nos han hecho sus invitaciones a sus empresas o a las instituciones públicas, de verdad agradecemos de todo corazón ese cariño inmenso que no solamente le tienen a Fundación Reina de Quevedo, sino también a este concurso, a Elección Reina de Quevedo, que cada año se suman tantos auspiciantes y eso es lo que más nos enorgullece como quevedeñas que somos y sobre todo como la directiva que manejamos esta Fundación Reina de Quevedo y ya contarle a la ciudadanía sobre la elección, cuándo y dónde va a ser y el costo, porque hay gente que todavía no sabe cuál es el costo y dónde comprar las entradas. Claro que sí, las entradas tienen un costo de 20 dólares, el evento va a ser el día viernes 16 de septiembre a las 20 horas en la Expoferia. Ustedes están cordialmente invitados también el día jueves, mañana, jueves 15 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde vamos a dar inicio con lo que es el pregón de nuestras candidatas. Ya tres años que no se vive esto, esto va a ser una algarabía, estamos contentos de que la gente esté ansiosa esperando en las calles el pregón de nuestras nueve candidatas. Así es que invitarlos a todos a que acudan el día de mañana a las calles principales de nuestra ciudad para que puedan observar a cada una de nuestras nueve guapísimas candidatas a Reina del Cantón Quevedo. ¿Y de dónde arranca el pregón? El pregón va a ser, eh, bueno, va a iniciar desde Aprocico y va a culminar en el Redondel del Atascoso. Así es que no se pueden perder, los invitamos a ustedes, amigos quevedeños, que asistan a las calles principales de nuestra ciudad, 9 de Octubre y Bolívar, a que puedan conocer a cada una de nuestras candidatas un poquito más de cerca, ¿no? Y asimismo, que compren las entradas, las cuales las estamos vendiendo nosotras como directiva de Fundación Reina de Quevedo y de la misma manera las tenemos puntos de venta como es en Omar, Dance y Ritmo, al lado del Hotel Bravo. Y corrijamos, vamos a pasar, eh, el pregón va a pasar por la calle 7 de octubre y la calle Bolívar Sí, correcto, vamos a iniciar desde Aprocico Iniciamos desde Aprocico y culminamos en, la en, la, en el redondel del Atascoso Correcto. Invitados todos los ciudadanos, ¿no? O sea, que esto se vuelva una fiesta, que salgan con globos, con pitos, con pancartas, a apoyar a la candidata que más les gusta. Así es, eso es lo que queremos realmente, que la gente después de tres años empiece nuevamente a vibrar con nuestras fiestas y sobre todo saber que Quevedo vuelve a renacer, si se puede decir así, porque después de una pandemia, después de todo lo que pasamos, ya es momento que Quevedo inicie sus fiestas y que la gente de Quevedo vibre con todo lo que años anteriores vivíamos cada quevedeño acá. Gracias, Ibec, Muy amable. Ibeck es la presidenta de la Fundación Reinas de Quevedo. y es Ibeck Llanes, pues una de nuestras ex -reinas también acá, quien ha hecho la invitación ya para lo que sería este jueves, a partir de las 4 de la tarde, el pregón de las candidatas a Reina de Quevedo por las principales calles de la ciudad. Pues va a arrancar en el sector de Aprocico, continuará por la calle Bolívar y luego llegarán hasta la calle 7 de octubre, donde recorrerán hasta llegar al sector del atasco. Se van a dar ya por inicio esta actividad acá en Comercial Castro. Escuchemos también. Hola, hola, hola. Eh, regularmente, por favor, gracias. A ver, espero perfecto. Hola, hola, hola, hola. Listo, estamos. Muy bien, buenas tardes con todos, señoras y señores. Un gusto de darles la bienvenida aquí a Importadora Castro, a nuestra agencia Quevedo. Gracias por visitarnos, darles la bienvenida a la organización de Reina de Quevedo. Un gusto de tenerles acá, señoritas candidatas, eh, señoras organizadoras y a todo el público presente que está en esta tarde visitándonos aquí en, en Importadora Castro Quevedo. Realmente es un gusto para quienes conformamos y especialmente para los ejecutivos de la empresa darles la más cordial de la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esperando que se sientan en casa, esperando que se sientan bien. Va a ser una tarde maravillosa, una tarde para pasarla bonito, pasarla bien. Vamos a interactuar con cada uno de ustedes, con cada una de las personas que estamos aquí. Vamos a conocer un poquito de Importadora Castro. Realmente de eso se trata la visita que ustedes están haciendo el día de hoy acá. Vamos a compartir también en un momento, estaremos compartiendo por acá también con mi compañera Elisa Loloa, quien es la encargada en este caso, pues, de hacerles el recorrido, de que ustedes conozcan también parte de Importadora Castro y conozcan también parte de nuestra marca como es Castel. Castel que complementa la vida de cada uno de ustedes y de cada una de sus familias. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a arrancar con la mejor actitud, con el mejor positivismo, y para eso a mí me dijeron, justo cuando estábamos subiendo por el ascensor las organizadoras, y dicen, oigan, este grupo de candidatas de este año increíble, un ánimo que tienen pero a más no poder y cómo es el ánimo de las chicas eso chicos vamos en este momento perdiendo un poquito, de pronto al inicio como un poquito de la atención, un poquito el nervio pero vamos en este momento sí a relajarnos Estar bien, aquí estamos en confianza estamos en confianza, estamos entre realmente Importadora Castro pues siempre abre las puertas a esta gente maravillosa, a juventud como ustedes y por eso hoy queremos que la pasemos bien que esta tarde sea llena de, de energía, llena de carisma y más que todo pues llena de mucho positivismo y que ustedes la pasen bien. Así que pueden gritar, pueden aplaudir, queremos ver cuál es la más animada. ¿Cómo está? ¿Cuál es la más animada de las candidatas? A ver, eso, muy bien, muy bien. Así vamos arrancando muy bien en esta tarde y es un gusto pues, especialmente como les dije, eh, para los ejecutivos que le den la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Sí, estamos listos, en este momento vamos a arrancar el programa y eh, obviamente la bienvenida está a cargo pues del señor Juan Castro, gerente general de Importadora Castro, que le damos un fuerte aplauso para que la también. Estimadas organizadoras de la Fundación Reina de Quevedo, señores medios de comunicación, hermosas candidatas a Reinas de Quevedo, público en general, muy buenas tardes. Hoy Importadora Castro, se viste de gala, se viste de glamour al recibir a estas hermosas bellezas dignas representantes de la belleza fluminense. Candidatas a reina de Quevedo. Quiero, que quiero que no olviden lo maravilloso que van a vivir y viva esa magia de lo, que, de, de lo que están por vivir. Quedará plasmado en sus corazones. Todas ustedes ya son unas reinas y estoy seguro que con la belleza, ese donaire darán vida colorido a las fiestas de cantonización de Quevedo. Les deseo, les deseo toda la suerte que está por venir. Realmente como importadora Castro nos sentimos muy felices de ser parte del desarrollo de Quevedo. Tierra compuesta por gente trabajadora, gente muy linda, que nos ha abierto las puertas en especial para Juan Castro, créanme que me considero como un quevedeño de corazón. Gracias gracias a la Fundación Reina de Quevedo por, por hacernos uno de sus auspiciantes. Pero cómo no colaborar con esta noble institución que está al servicio de la comunidad, al servicio de los más necesitados, en especial este lindo proyecto Pequeños Gigantes. Cuando me contaron su historia, hace varios días, realmente se me partí el alma y dije, qué gran gente, qué gran amiga, señoritas, señoras, están al frente de esta institución. Pido un aplauso fuerte para estas bellas damas. Y así tenemos muchas naciones en el Ecuador. Gente dedicada a la labor social. Sin cansarles más, quiero darles la más cordial bienvenida a las instalaciones de Importadora Castro. Esta es su casa. Siéntase como en su casa, porque Importadora Castro es la casa de todos. Muchas gracias. Un aplauso a la señora Muchísimas gracias. Vamos en este momento a continuar. Vamos. Y en este momento Juan Castro, tres, pues representante de la Importadora Castro, ha intervenido ver, dando la bienvenida a las hermosas candidatas, a las la nueve hermosas candidatas. Por parte de nuestro cliente. también, hoy quiero decirles que ustedes van a conocer parte de la historia de Importadora Castro. Importadora Castro no es que nació de la noche a la mañana, como ustedes lo ven ahora. Y yo pregunto a ustedes, ¿a ustedes les gusta soñar, sí o no? ¿Creen en los sueños? ¿Y creen que los sueños se hacen realidad? Hoy realmente con la historia que vamos a conocer aquí de Importadora Castro, sus inicios, cómo fue, cómo inició, como cada uno de nosotros, cada una de las personas que ustedes están aquí, en este caso empezando desde abajo y luego construyendo poco a poco, así es como vamos a ver la historia de Importadora Castro, así es como eh, poco a poco Importadora Castro ha ido creciendo y ha ido dando la oportunidad también a muchas personas en diferentes provincias del país. Entonces hoy vamos a conocer de eso y yo sé que muchas personas, muchas de ustedes, muchas de ustedes se van a identificar con esas historias y va a quedar también en el corazón de ustedes para hacer esas guerreras y más que todo pues para empezar a luchar y empezar a decir sí yo también puedo, ¿ok? Vamos en este momento a conocer a cada una de ustedes, vamos a conocer su nombre, vamos a conocer a quién representan, de pronto a su edad y así un mensajito que quieran dar al momento del inicio. Van a hacer una pasarela. En este momento, toda esta pista es pasarela para ustedes. Así que hemos preparado en esta tarde para que ustedes pues hagan también su presentación. Vienen, hacen su modelaje, luego vienen, se presentan y se retiran a, su, a cada uno de sus puestos. ¿sí? Ok, lo vamos a hacer con la mejor actitud positiva en esta tarde. ¿Cómo nos caracterizamos? Pues aquí en Importadora Castro. Así que vamos a conocer, vamos en este momento con la presentación y pasarela de las candidatas. Vamos en este momento, me confirman. Si sí, ya estamos listos, eh, por allá me avisa, ¿sí? Ok, vamos entonces, no sé, en eh, el orden que están, vamos a ir llamando candidata 1, 2, 3, bueno ya saben cómo están operadas, ¿no? Sí, ok, yo simplemente llamo candidata 1, la 2, la 3, y así viene. Mientras tanto, el público y el resto de las chicas aplaude, eh, hace sus barras, y en fin, todo. Pero ustedes van a brindarse ese algo porque lo que hay entre ustedes es compañerismo, ¿verdad que sí? Ok, listo. Sin más que decir, vamos en este momento a recibir a la candidata número uno. Le damos fuerte el aplauso, por favor. Soy viene, está por aquí, hace su pasarela por acá y viene para acá para que se presente. Ahí la estamos viendo en este momento, haciendo su visita, haciendo su pasarela. Aquí el importador a Castro, ¿qué dedo? Listo, la recibimos, el aplauso por favor. Por acá para que se pare, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Quiero empezar eh, dándole gracias a Dios por permitir. Por permitirnos a todos nosotros estar aquí presentes. Eh, otro punto, eh, también gracias al importador a Castro y a Castel Electrodomésticos por abrirnos las puertas, por brindarnos esa ayuda, por ser auspiciantes de Fundación Reina de Quevedo. Yo sé que la que quede electa reina va a tener el apoyo de ustedes, y bueno, por esa parte estoy agradecida porque sé que va a ser un apoyo, sea para mí o a cualquiera de mis compañeras. Bueno, soy Justini Naomi Mendoza Montes, tengo 19 años de edad y represento a La Paz Caposanto. Muchas gracias. El aplauso, la despedimos, me pone, me pone fondito por ahí, gracias. Ese aplauso, ese aplauso a sus compañeras también. Muy bien. Ok, lo que yo estoy viendo es que estas chicas ya están preparadas todas, creo, para ser una reina, ¿no? Ok, el aplauso para la candidata número dos, por favor. El aplauso, el aplauso. La recibimos a la candidata número 2. ¿Me ayudan por ella, por favor? Ahora sí, vamos. Y esas palmas arriba, esas palmas arriba. <música> candidata número 2, aspirante a Reina de Quevedo 2022-2023. Una de ellas será pues la ganadora de esa corona así que todas muy lindas, muy guapas y ahí tenemos a la candidata número 2 vamos a conocer en un momento de quién se trata y el aplauso por favor, el aplauso muy buenas tardes con todos mi nombre es Nazli Naomi Barros Noriega tengo 19 años de edad y tengo el gran honor de representar a la compañía de alquiler de vehículos Keren Kart. primeramente le doy gracias a Dios por permitirnos estar a cada uno de nosotros aquí. Y pues claramente gracias a Don, el gerente aquí de no, la importadora casa. Gracias por ser el auspiciante principal de Fundación Reina de Quevedo, por tener ese corazón noble de apoyar el proyecto infantil Pequeños Gigantes, que es el labor más importante que tenemos en la Fundación Reina de Quevedo. Y pues nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a las personas que nos están ayudando a las cámaras, y los que nos están brindando también nos van a brindar el, un pequeño aperitivo. Muchas gracias a todos. Gracias. El aplauso, el aplauso. Muy bien, merecido. Vamos a despedirnos, ponemos música, por favor. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Eso. Candidata número dos. Vamos a continuación y la verdad que esto está peleadísimo por aquí, así que listo, hasta ahora las dos veo que van igualitas. Vamos, siguiente, candidata número tres, me confirman el aplauso, el aplauso, el aplauso del público para recibir a la candidata número tres. Ahí la vemos en este momento en pasarela, candidata número tres haciendo su presentación, ahí está haciendo su pasarela también. Viene por acá pues también frente junto, donde están las autoridades en esta tarde y está pues ahí haciendo su presentación. ...y el aplauso del público, el aplauso, el aplauso... ...la ala candidata número 3... ...ella también... ...ostenta la corona... ...a reina de Quevedo 2022-2023. Muy buenas, muy buenas tardes con todos los presentes... ...bienvenidos a la prensa... ...las personas que están en la mesa directiva... ...agradezco en primer lugar a la importadora Castro por habernos invitado cordialmente a este evento, a este pequeño evento que para mí es muy acogedor, increíble todo, me encanta. Gracias a las personas que también forman parte de la organización de este evento. Definitivamente lo mejor. Soy Dara Ailín Sánchez Ibarra, tengo 21 años de edad y orgullosamente represento a la entidad más emblemática que tiene el Ecuador la Policía Nacional. Gracias. Ok, muchas gracias, gracias. A la candidata número tres, un aplauso bien merecido, ahí estamos. Ok, vamos a continuación y realmente, cada vez más difícil esto. Vamos, listos, me confirman, esperamos un momentito mientras me ponen la pista por allá para recibir a la candidata número 4 El aplauso, por favor, para la candidata número 4 Ahí la recibimos. Eso. Ahí estamos recibiendo a la candidata número 4. Ella también aspira a llevarse esa corona a Reina de Quevedo 2022-2023. Ahí la vemos. Y en un momentito conoceremos de quién se trata. Y el aplauso, el aplauso para recibirla. Eso vamos. Ese compañerismo ahí de sus compañeras todas de allá. Qué bonito, qué lindo. Gracias a los medios de comunicación que están también transmitiendo esta visita protocolaria el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos por acá. Gracias a todo el personal y a todo el grupo de día también que está visitando nuestro acá. Vamos a conocer de quién se trata. Candidata número 4, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vales Carrendón. Tengo 20 años y el grato honor de ser la representante de la empresa Agua Purísima del Páramo. De antemano, muchísimas gracias, porque a se nota la excelente organización para esta invitación. De verdad, me siento muy contenta, al igual que todas mis compañeras. Siento que ustedes como auspiciantes de la Fundación Reina de Quevedo están cumpliendo una gran labor con el proyecto social Pequeños Gigantes, que es lo que mis compañeras ya habían mencionado. Porque de una u otra forma estamos logrando ese cambio con la única finalidad de ver un bienestar por nuestra ciudad. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Un aplauso para la candidata número 4. Ese aplauso bien fuerte. La despedimos con un fuerte aplauso. ¡Aplausos, aplausos! ¡Eso! Candidata número 4 no me imagino la noche de la elección lo que le toque vivir al jurado calificador ahora sí, nos preparamos y con el aplauso de todos recibimos a la candidata número 5, aplausos para la candidata número 5, vamos esos aplausos ella es la candidata número 5 en este momento en el escenario, ahí está en la pasarela y viene a ser también su recorrido por acá también candidata número 5 y el aplauso del público, el aplauso eso Ahí está también, se pone por aquí, vamos a conocer de quién se trata. No es verdad que las personas se hacen viejas porque dejan de perseguir sus sueños, sino que dejan de perseguirlos porque no, no tienen el valor de seguirlos, de, de lograrlos, de cumplirlos. Así que en esta tarde les quiero dar un mensaje primero, antes que nada. Les invito a cada uno de ustedes a no esperar el mañana, a esperar a que sea tarde para poder decir yo sí si puedo, yo creo en mí y yo sé que puedo lograr todo lo que me proponga. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, autoridades presentes, medios de comunicación, compañeras candidatas. Mi nombre es María del Cisne Cedeño Anchundia, cuento con 23 años de edad y represento a la empresa pública de tránsito terrestre Quevial. Muchas gracias. El aplauso bien merecido para la candidata número 5 ahí está donde está el fondito, ok, vamos, ese aplauso bien merecido, ok, a continuación, vamos con la candidata número 6 me avisan si ya estamos listos, me esperan un momentito, ahora sí, vamos, el aplauso para la candidata número seis, le damos un fuerte aplauso también, ahí viene la candidata número 6 ahí la vemos en este momento en pasarela, en un momentito conoceremos de quién se trata, y ella también aspira a esa corona a Reina de Quevedo 2022-2023. Realmente, chicas, muy lindas, muy guapísimas. Así que ahí estamos en este momento, viendo a la candidata número 6. Y ese aplauso, ese aplauso. Bienvenida por acá, gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Un gusto saludar. Les saluda y Guerra Yance. Eh, bueno, agradecer por la cordial invitación de aquí de los hermanos Castro y bueno quiero compartirles también una frase que es la que hace llegar a muchos lugares que es la humildad. la humildad bueno, la humildad es la base fundamental para tener y formar sinceras amistades bueno, prosiguiendo con mi presentación cuento con 20 años de edad y represento tengo el grato honor de representar a Oh My God. Muchas gracias. Ok, el aplauso, el aplauso para la candidata número 6, ¿no? Sí, ok, ya me estaba confundiendo por ahí. Listo, y es que ante tanta belleza, ¿quién no se confunde? ¿Verdad que sí? Ok, vamos a continuación con la candidata número 7. ¿Me esperan un momentito? ¿Me confirma producción si ya estamos listos? Ok, vamos, el aplauso del público para recibir a la candidata número 7. Ahí viene... Realmente chicas muy lindas, muy, muy hermosas en esta tarde. Ahí están haciendo su presentación. Ahí están, en este momento, candidata número 7. Ahí está, ahí está, ahí está, haciendo su pasarela en este momento. Y el aplauso de las compañeras del público, eso. Ella también aspira a esa hermosa corona, a Reina de Quevedo. Vamos a conocer de quién se trata. Ama, vive y disfruta de esta vida que es maravillosa. Muy buenas tardes, les saluda Yanela Irene Littardo Bajaña. Tengo 19 años de edad y represento al Club Náutico Quevedo. Muchas gracias por la invitación a los hermanos Castro a este lugar muy acogedor. Y gracias por ser los auspiciantes principales de Fundación Reinas de Quevedo. Ok, gracias a la candidata número 7. Muchísimas gracias. Le damos ese merecido aplauso en esta tarde. A continuación recibimos a la candidata número 8 y el aplauso del público para recibir el aplauso a nuestra candidata número 8. Ahí la vemos en este momento ya en Pasarela, ella es la candidata número 8 que también aspira a la corona de Quevedo. Y ese aplauso, ese aplauso realmente eso les motiva a las chicas en esta tarde, hoy que estamos en esta hermosa visita aquí en Quevedo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Nay Alarcón, tengo 18 años de edad y tengo el honor de representar a la empresa de productos biodegradables Don Kelly. Mi pequeño mensaje es que ningún sueño es demasiado pequeño para una persona que quiere lograr algo que se propone, porque cada persona, cada cosa que se propone, lo logra. Y muchas gracias a ustedes por este gran recibimiento que hemos que hemos recibido hoy mis compañeras y la Fundación Reinas de Quevedo. Muchas gracias. El aplauso, bien merecido, así que bien fuerte ese aplauso para todas las candidatas que realmente están muy lindas, muy hermosas, bien preparadas realmente estas chicas también. Sabemos que una de ellas, de seguro, Quevedo, últimamente creo que se está llevando las coronas también en Ecuador y una de ellas creo que también será la próxima, ¿no? Así que listo, bienvenidas chicas nuevamente, esperemos ya estén más tranquila, más relajada, estamos en confianza, ¿verdad que sí? Ahora sí, vamos a continuar en este momento con el programa que tenemos establecido. Vamos eh, a ver un video, como lo habíamos anunciado hace un momento. Vamos a conocer un poquito más acerca de Importadora Castro. Vamos a conocer también sus inicios. Vamos a conocer también parte de su crecimiento. Cómo ha ido eh, constantemente eh, proyectándose eh, y creciendo, sobre todo, pues Importadora Castro. Ahora sí... ¿Me confirma producción a lo que ya estemos listos? Sí, ok. Ahora sí les invito a que prestemos atención y veamos el siguiente video que viene a continuación. Disfruten el video que viene ahora. Que viene ahora. 3 de julio. Una de ellas es la de Importadora Castro, una empresa que tuvo sus inicios en 1994, empezando con la venta de bisutería. Gracias al alto movimiento comercial de Santo Domingo, los hermanos Manolo, Hernán y Juan fortalecen sus capitales y en el año 2004 presentaron Comercial Castro allí mismo en la 3 de julio. Para conocer a fondo toda esta trayectoria, invitamos a Juan Castro al espacio de la radio para que él mismo nos comente sus inicios. Somos 13, 13 de la empresa Manolo, Hernán y quién les habla Juan Castro Tello oriundo de la parroquia San Jacinto del Búa emigré hasta la ciudad de Loja mi tío se dedicaba a la venta de, de varios artículos y me dije un día yo también quiero ser comerciante. regresé nuevamente a San Jacinto del Búa pero ya con ese con ese sueño como no tenía recursos emigré a, a la provincia de Oro, al Guapo a trabajar de jornadero en una hacienda bananera me traslado a la ciudad de Guayaquil en ese entonces a la bahía a pedir un, las bisuterías para mi, para mi negocio. Es así cuando Comercial Castro, porque así lo pusimos, nace un 25 de agosto de 1994, ubicados en las 3 de julio y en en una de las aceras, cobijados con un parasol y un tablero de un metro cuadrado, donde exhibíamos las bisuterías, las diademas que en ese tiempo las mujercitas se ponían correas, billeteras y poco a poco el negocio fue aumentando. En todo emprendimiento existe un antes y un después, altos y bajos, momentos específicos para nuestras limitaciones y estrategias de ataque. Muchos insabores, mi estimado Darwin, muchos importunios, fuimos víctimas de, de, de, de estafas de, de clientes, estafas de malos empleados, porque a todo empresario es víctima de malos, malos colaboradores. Robos de mercadería en los transportes y en fin, un sinnúmero de vicisitudes que pasamos los empresarios. Parece que el mundo se te cae, pero la constancia y el hacer bien las cosas, como que Diosito siempre está para ayudar. Esta empresa es una de las marcas más importantes del país, constituida y presentada ante la sociedad desde el 8 de enero del 2004, ya. ¿Cómo importa, don Castro? Y lo más principal, lo que hemos aprendido, es saber tratar bien al cliente. El cliente lo paga todo, porque el cliente vive en las empresas. Debemos de, de, de, de capacitar a nuestros empleados para que atiendan bien al mismo y, sobre todo, ser leal con el servicio o con el producto. Darles un producto a precios justos, mi estimado Doral. Y ese es un lema, esa es una característica desde que yo soy el frente de mi portadora acá. Todos, todos mis productos cuentan y son distribuidos con, distribuidos con precios justos. Tratamos de dar lo, el mejor producto a nuestro consumidor y sobre todo con la garantía respectiva. Los años han pasado y hoy se presentan con una tienda virtual y seis locales físicos. Su agencia número uno en la vía Quito presentada. El 16 de abril del 2010, a pocos pasos del Círculo de los Continentes. Agencia número 2, en Esmeraldas. Inaugurada el 8 de noviembre del 2013, en la avenida Simón Bolívar y Manuela Cañizares. La sucursal número 3, en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Quevedo. Con 5 pisos de atención. ...entregada al público... ...un 7 de agosto del 2018... ...en la avenida 7 de octubre... ...y décima segunda junto... ...al sindicato de choferes... ...su cuarta sucursal... ...en las brisas del Saracay... inaugurado el 27 de noviembre del 2019... ...en la calle Enimburgo... ...tras el recinto ferial... ...su quinta agencia... ...en la provincia de manabí ...plenamente inaugurado... ...en Pedernales... ...el 6 de julio del 2021 en Plaza Comercial Pedernales y nuestra matriz en la calle Tulcán y Padre Dominicos, sector Parque Central. Importadoras Castro no solamente venden electrodomésticos, nos conocen como electrodomésticos, sí, pero tenemos muchas líneas más. Vendemos por ejemplo la línea médica, sillas de ruedas, muletas, tensiómetros, pulsómetros, un montón de artículos médicos. Que la ciudadanía lo requiere. Elegantes juegos de muebles, motocicletas. Usted puede adornar su sala, su cocina con importadora acá. También tenemos artículos de ferretería, artículos para el agro Es verdad que muchos de nuestros productos no están en Santo Domingo porque los almacenes son muy pequeños. La mayor parte del portafolio está en Esmeraldas, está en Quevedo, sobre todo en Quevedo, donde contamos con un. Con la tienda, con la tienda, con la y por Castro es un claro ejemplo de superación en base de tiempo y constancia. Se trata de esas marcas que hoy las vemos gigantes, pero que en sus inicios fueron pequeños, pequeño, así como el primer sueño que tuvo un emprendedor. No dejen de luchar por sus objetivos. Luchen. Habrán días grises. Habrán días en que tú ya quieres tirar la toalla. Y si tú eres un cobarde, lo vas a hacer y vas a volver a lo mismo. Quizás volver a ser dependiente de alguien. Pero después te preguntarás por qué lo hice, por qué no fui perseverante, por qué no fui constante. Luchen por sus sueños. El tiempo avanza y evolucionamos. La pandemia nos obligó a dar un paso hacia adelante. Es así que se fortalece el departamento de marketing digital y ventas online. ...colocando la plataforma tienda virtual www.importadoracastro.com. Su tienda virtual, este proyecto fue presentado al público un 19 de noviembre del 2021. Queremos hacer nuestra marca que se catapunte a nivel nacional. Estamos trabajando con mi equipo de marketing, ¿sí? para llegar a todo el país. Contamos con la entrega inmediata a nivel nacional... Contamos con un e e-commerce donde usted puede, puede, puede, puede ver lo que tenemos el millón de artículos solamente con, con digitar www.importadoracastro.com y puede ver toda la mercadería y el portafolio que tenemos. La historia de Importadora Castro resume el camino de muchos emprendedores de esta región. Una completa trayectoria de hombres y mujeres luchadores incansables. Días eternos entregados para cumplir un sueño, y de esas trayectorias están llenas en Santo Domingo. Lo que hemos visto, amigos internautas, es en la historia de cómo nace la importadora Castro, pues allí okay, sus sueños, sueños, sueños se hicieron señoras, en realidad. Hola, señores, señoritas! Bueno, y cuéntenme en qué les pareció esa historia. A ver, ¿quién, me, quién, quién quiere hacer un pequeño resumen opinar de ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué les pareció? Cuéntenme. ¿Sí? Claro que sí. A ver, me voy a pasar por acá, vamos a ver qué nos dice por aquí la amiga, cuéntenme. ¿Comentario o un resumen de la ¿Sí? Para empezar estuve muy atenta. Eh, surgió este emprendimiento con una venta de bisuterías el 25 de agosto del 1994. Y creo que surgió como que una empresa ya este sí en el ámbito comercial, el 8 de enero del 2004. Tiene, matriz, tiene la matriz en Santo Domingo, también tiene tiendas en, perdón, este, la importadora también está agencias, en Esmeraldas, en Manaví, Pedernales, Los Ríos, Quevedo, la matriz en Esmeraldas. No. Ya. y algo más que acotar bueno yo creo que voy a rescatar dos valores fundamentales bueno dos cuestiones fundamentales que escuché y siento que es un mensaje que deberían apreciar todos los que estamos aquí el empresario que está aquí presente bueno los empresarios no sé dónde se los hermanos destro sí los empresarios supieron sobre, sobrellevar la constancia y la perseverancia y yo siempre he dicho que la perseverancia es la base de todo y la constancia va de la mano porque si uno se estanca en una sola cuestión, no avanza y si uno no se enfoca en sus objetivos y no dice bueno, lo voy a, lo voy a, este, a cumplir lo voy a realizar uno no llega lejos entonces yo sinceramente estoy anonadada con ustedes que son unos empresarios dignos de estar aquí en nuestra provincia, Los Ríos, Ciudad Quevedo, y de verdad, de parte de mis compañeras y de parte de la Fundación, agradezco firmemente, gracias por ser un apoyo fundamental para la Fundación y ser parte de nuestros auspiciantes principales del proyecto Pequeños Gigantes. Muchas gracias. Muy bien, bien, la participación de dar a la representante bien, de la, de la, la cara, Policía Nacional. La Hay algo que las candidatas que, bien, que están acá no saben, pero con que nosotros que vamos a ser infidentes y se lo vamos a contar. La señorita que más es que se destaque de hoy, en, Castro, tanto en pasarela, en, en intervenciones, en retos, bueno, en un fotografías, se va a hacer acreedora a la cinta de señorita Castel, por eso deben estar atentas. Ellas no lo saben, pero es el premio que comercial Castro tendrá para ellas www.importadoracastro.com Vamos adelante con el video de nuestro almacén virtual Para comprar de manera virtual en Importadora Castro solo debes visitar www.importadoracastro.com desde cualquier navegador y ya estás dentro del más avanzado sistema de compras en línea Observa y escoges el producto de tu preferencia Lo agregas al carrito de compras de tu compra, listo realizas una compra digital, rápida, segura y confiable, a los mejores precios y los productos te llegan de 24 a 48 horas a nivel nacional y lo reciben en la puerta de tu casa no es más fácil que comprar en línea en el almacén virtual de Importadora Castro Importadora Castro El mundo de electrodomésticos para un mundo de clientes bueno y vimos un aplauso, un aplauso y vimos lo que en parte de nuestra tienda virtual eh, señoritas, señoras, eh, ustedes como pueden ver ahora pueden comprar desde la comodidad de su casa así que desde cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo y hacer las entregas acá a nivel nacional en Ecuador sin recargo. Sin, recargo. sin recargo, ya saben, el precio que está ahí es el precio que usted va a pagar así que ya lo saben, todo esto en Importadora Castro que somos un mundo de electrodomésticos para un mundo de clientes Ahora vamos a mostrarles un poquito, vamos a enseñarles un poquito el cómo ustedes también pueden ser parte de esas compras, porque muchas veces eh, decimos, bueno, pero ¿cómo hago para comprar? ¿Cómo lo puedo hacer? Mi compañera Rosa Requejo en este momento va a darles indicaciones ahí en la página cómo hacerlo de manera fácil desde su celular, desde su ordenador y de manera práctica. Así que, y usted simplemente se limita a recibir su producto en la puerta de su casa. ¿sí? Vamos a, a continuación, me ayudan chicos por acá con el micrófono dándole a... La compañera, por favor. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Vamos a hacer un recorrido súper rápido por nuestra tienda virtual. Empecemos de cero. Le quitamos www. Miramos en la pantalla. Importadora Castro. Ya tengo la búsqueda registrada, punto com. Estamos en nuestro entorno virtual. Las herramientas básicas son parecidas a casi todas las tiendas. Empezamos por ver nuestras categorías. Tenemos una amplia gama de productos, como mencionaba Don Juan, desde artículos de bebé hasta tecnología, incluso productos de salud, del área de salud, sillas de ruedas, balanzas, caminadores, nebulizadores, etc. Esta es una forma de encontrar rápidamente lo que buscamos y conocemos la, la categoría. ¿no? Eh, por lo pronto... Les voy a indicar algunas herramientas de búsqueda. Tenemos varias opciones para buscar. Empezamos por la de categorías, que es la que le acabo de indicar. Se me ocurre que busco un electrodoméstico, un aire acondicionado específicamente. Ya me muestra todos los aires acondicionados y yo decidiría cuál necesito comprar. ¿no? Esa es una opción. Vamos a probar otra. Podemos buscar por marca. Eh, se me ocurre que busco algo específicamente en Durama cocina, Indurama y la búsqueda inteligente de la página ya me muestra las opciones de lo que necesito voy a ingresar a una cocina me muestra toda la información que necesito las unidades que están disponibles y puedo añadir al carrito si deseo comprar esta es la búsqueda por marca también podemos buscar si conocemos el nombre del producto yo simplemente pongo eh, lavadora y la página ya me va a mostrar opciones inteligentes. Ya decido yo si quiero una manual o una digital. Esa es una opción fácil de buscar. Y la otra es que podemos buscar también por el código del producto, si lo conozco. Si nuestra página lo encuentra, nos lo va a mostrar. Un ejemplo... Elisa, ayúdame con un código. Un castel, por favor. k r r 121 Perfecto. Tengo el, el código del producto. Si lo tenemos, me va a mostrar automáticamente el código del producto. Me permite visualizar algunas imágenes del producto. La incluso puedo ver las características viniéndome a la parte de abajo. Me dice que el modelo, que es un congelador y todo lo demás. ¿no? Entonces aquí me muestra todas las características que tiene este minibar específicamente. Esas son las opciones de búsqueda rápida con las que contamos para facilitar al cliente. Eh, las formas de pago, mucha gente nos pregunta, y ¿cómo pagamos? Hay tres formas de pagar, en eh, transferencias, depósitos o también con tarjetas de crédito. Eh, cuando tenemos activas promociones incluso se puede, se puede pagar o comprar con tarjetas de crédito sin intereses, tal como lo anunciamos en nuestras promociones. Eh, la atención de nuestro de nuestra tienda virtual es totalmente personalizada. Es decir, contamos con un asesor que les puede despejar todas las dudas, de pronto si tienen en la compra o si algún producto no tiene una característica específica, ese asesor les puede guiar en todo el proceso para darles mayor confianza en el tema de su compra. Además de que tenemos eh, como aliado a hacer entrega a nivel nacional, los envíos son rápidos, de 24 a 48 horas dependiendo del lugar, además de que son a bajo costo, por ser un socio estratégico, los costos son súper económicos. Con esta tienda virtual podemos llegar a cualquier parte del país, siempre y cuando tengamos eh, oficina o recepción de de entrega. Eh, se puede enviar eh, casi cualquier producto, dependiendo mucho del tema de su peso. Y las personas dentro del país o incluso fuera pueden comprar, pero las entregas son dentro de, del Ecuador. Así que Importadora Castro, con el objetivo de llegar y de facilitar la vida de sus clientes, ha implementado esta tienda virtual para que puedan comprar desde cualquier parte del país. Listo, un aplauso por favor. En este momento también, como ustedes saben, Importadora Castro también cuenta con su marca Castel, como algunas de ustedes ya creo que la conocen. Castel, y como les dije al inicio, ya tenemos también, bueno, hay unos videitos por ahí, pero ya tenemos un video oficial en este caso de lo que es Castel. Y vamos en este momento a proyectarlo, producción si me ayudan con el Castel. Vamos a ver todo lo que ustedes ven en la parte de allá adelante, pues son productos Castel importados y distribuidos por importadora Castro. Así que vamos a ver parte de nuestro comercial. Porque una gran idea empieza con pequeños detalles. Detalles que complementan momentos. Momentos que se convierten en experiencias. Experiencias que se quedan contigo. Que hasta complementa tu vida. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta de algo? Tenemos hasta actores, modelos propios. Un aplauso, por favor. Y la verdad que la gente se pondera con la marca, con la empresa, y eso hace que hasta salgan en la televisión y se conviertan y son famosos. Un aplauso fuerte para, para mis queridos colaboradores. Muy bien, muchísimas gracias. Y así es como va creciendo Importadora Castro también con su marca, ya con marca propia también, importada y distribuida, como ya lo dijimos hace un momento una vez que hemos conocido parte del video de Castel, mi compañera Elisa Novoa, que por cierto, para quienes no la conocen, también es la presentadora de los en vivos. Cada semana hacemos en vivo para ustedes quienes de pronto nos siguen o quienes no nos siguen, ya nos pueden seguir a través de arroba importadora castro tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Así que arroba importadora castro martes y viernes tenemos transmisiones en vivo con los mejores precios, ofertas, productos, contenidos también, contenido de valor que siempre pues estamos realizando y lo hacemos 4 de la tarde, martes y viernes, ¿no? Martes y viernes, así que entonces ahí pueden también seguirnos, pueden vernos y estamos ahí para mostrarles los productos, para saludarles y en fin, para interactuar con ustedes también. Siempre los en vivo son de una hora, hora y media por ahí. Entonces eso, ella en este momento va a darles a conocer acerca de la marca Caster. Yo creo que les comunicaron que hoy vamos a tener un reto Caster, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a tener un reto Caster conforme, mi compañera, pues ya por acá también es famosa, así ustedes van a ser famosos. ¿Por qué? Porque hoy ustedes van a simular que van a hacer un comercial. Cualquiera, cada una de ustedes va, vamos a escoger el producto ya mismo. Por eso es importante que pongan atención, hagan las preguntas que quieran de los productos. Acá Elisa es experta en conocer la marca y... Ustedes van a hacer en dos, tres palabritas, cuatro palabras, como quieran vender el producto. Ustedes van en ese momento a, a, a ser las personas que están realizando un comercial, a ser presentadoras, como sea. Y es la manera como usted logre captar la atención de ese producto. Ese es un reto, ¿sí? Y segundo, a lo que termina en el reto, cada una va a hacer una fotografía de la mejor pose que usted crea junto al producto, ¿sí? Ok. Ese es el reto que vamos a tener el día de hoy, pero eso lo hacemos luego de que mi compañera pues, pase a explicarle acerca de lo que es Castel, la marca que es importada y distribuida por Importadora Castro. Le damos un aplauso a Elisa, por favor. Y en este momento, ella se va a dirigir a ustedes y luego les va a llevar pues, a conocer la marca Castel. Eh, claro que sí, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos aquí a Importadora Castro. El día de hoy les quiero hacer un, conocer un poquito de lo que es de la marca Castel, me voy a acercar por la parte de acá, si de pronto me acompañan chicas para que puedan ir conociendo todo sobre los productos de Castel. Les comento primero, lo que es Castel, esto proviene de los apellidos en este caso, pues de los del gerente general también, que es Castro Tello, y de ahí quedó lo que es la palabra Castel. Entonces… Esta marca, esta marca eh, la verdad es que desde que llegó acá con nosotros es una marca importada y distribuida directamente por importadora Castro. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar eh, los productos. La, lo que está aquí, el portafolio que les estamos mostrando aquí es una pequeña parte únicamente de lo que tenemos porque está próximamente llegar más productos como licuadoras, desmalezadoras productos que son súper buenos y en calidad. Y lo mejor bueno, en todo, este momento observamos a las hermosas candidatas haciendo el recorrido para conocer la, la, a a la, la marca de, de Castel. De vender, Vamos a terminar querido. nuestra la transmisión acá. Es ellas están en este momento conociendo de cerca la marca Castel que pertenece a la importadora Castro directamente. Lo que vivimos en vivo, pues es la presentación de las candidatas acá en vivo para ustedes desde la comercial Castro, desde importadora Castro, donde ahora están haciendo un recorrido para conocer la marca. Agradecemos a todos ciudad. ustedes por ¿Sabe? la, ¿Sabe? la ¿Sabe? compañía. No se olvide que somos aldia.com.es